Necesito un nuevo examen médico para mi ajuste de estatus si ingresé con una visa K1. Por lo usual, ¿no? si, tú, si se hizo el, uh, tu examen en tu país y todavía no cumple un año que, que se lo hizo, puedes usar esa copia que te dio uh, tu país cuando se hizo la visa K1 antes de la entrevista. Ahora, si ya se pasó un año de que se hizo ese examen, sí vas a ocupar hacerte otro nuevo.